Muy buenas tardes en el Perú. Les saluda Manuela Bastidas desde Todo Cambia Noticias, espacio que se conduce desde la ciudad de Milano, Italia. A través de las plataformas nos permitimos y nos permiten ustedes, amigos, de ingresar a sus hogares, a sus espacios para compartir juntamente con ustedes los diversos análisis, miradas, enfoques, posturas y posicionamiento que tienen diversos. Eh, actores en nuestra política, en el sistema de justicia, y, en, y mm, en este momento muchos peruanos que están sentando posición frente a la grave crisis de mm, violación de los derechos humanos. El día de hoy, primero de marzo del 2023, 83 días desde nuestro punto de vista, que estamos en una dictadura militar, más de 70 muertos es necesario no solamente analizarlo, sino tratar de entender cómo se llegó a esto y cómo podemos salir eh, de esta situación tan crítica por la que atraviesa nuestra patria. Qué bien, qué bien, de esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Doctor, eh, nuevamente bienvenido a Todo Cambia Noticias. Gracias por estar presente en este espacio. Bienvenido y le saludamos los peruanos en el exterior. Adelante, doctor Martín Salas. Su volumen, por favor, ¿no se escucha? Muy buenas noches, Manuela. Buenas noches a todos mis compatriotas que se encuentran en Europa, a todos este, los seguidores de tu programa Todo Cambia. Y a todos aquellos que eh, me permiten tener la oportunidad de poder este, brindarles este pequeño espacio que me concede tu programa, ¿no? Eh, no, este espacio está justamente al servicio de personas con una trayectoria eh, no solamente eh, intachable, sino que están haciendo frente a esta dictadura, a esta mafia criminal in, eh, eh, en quizá en diversos estamentos del Estado. Y vemos cómo la justicia, un hombre formado en leyes, vemos vamos nos va a permitir ver cómo la justicia en esta época se ha politizado. Háblenos un poco, ¿cómo ve primero el panorama de crisis y de grave violación de los derechos humanos en nuestra patria, doctor Martín Salas? Bueno, como, bueno, como estamos viendo ya eh, en, las, en los medios que pueden sacar a la luz, como el tuyo, la verdad de lo que realmente está ocurriendo en nuestra patria, nos encontramos pues manejados por un gobierno usurpador que llegó al poder bajo grandes irregularidades, sirviendo los intereses de la gran corrupción política que nos gobierna desde hace más de 40 años y que aún continúa con poder. Hemos visto que la actual presidenta usurpadora, del cargo de la primera magistratura, la señora Dina Baluarte, está respondiendo a intereses puros de esta política tradicional podrida, con el afán de recuperar no solo el poder, sino también las arcas públicas. Para ellos, pues, este poder oscuro político en nuestra patria ha venido trabajando de manera paulatina, incluso bajo el costo de vidas humanas, de los cuales la única responsabilidad es de la política peruana, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo que nos gobierna en este momento, para este, ello han manipulado y han logrado politizar a la justicia en el Perú. Específicamente está expuesta esta politización de la justicia a través de la Fiscalía de la Nación y a través de nuestro Tribunal Constitucional, que trabajan en paralelo y en dúo al, al mejor trípode, eh, los, las tres instituciones, para destruir a nuestra patria. Vemos las acciones coordinadas entre Congreso, Fiscalía, entre Congreso, eh, Tribunal Constitucional, eh, golpeando grandemente a nuestra patria y golpeando a nuestro pueblo, incrementando la pobreza y trayendo mucho sufrimiento al país. Eh, es la postura bastante clara del doctor Martín Salas, necesarias en este momento... En el que necesitamos, vuelvo a repetir, que nos den una, no solamente nos ayuden a analizar, sino marquen el terreno, sienten posición para ver qué, qué espacio, en qué espacio nos movemos. Doctor, la politización de la justicia ha hecho que se rompe el equilibrio de poderes en nuestra patria. ¿Desde cuándo y qué efectos trae eso? No solamente para uh, el sistema uh, de justicia, tan venido no a menos sino para los otros poderes como son el legislativo, el judicial. Definitivamente ya no existe un control ni equilibrio de poderes en el Perú. Estamos hablando de un solo poder oscuro que lo está manejando todo. Las garantías y el Estado social democrático de derecho ha desaparecido, se ha perdido en el Perú. Por eso es que mueren a diestra y siniestra compatriotas que salen a levantar su voz en beneficio de la patria, en beneficio del pueblo. Esto se hace evidente y se materializa eh, de manera pública cuando vemos que se inicia una persecución política contra el ahora ex presidente Pedro Castillo, quien venía siendo investigado por actos de gran corrupción. No hay que mezclar acá las investigaciones que se le seguía a Pedro Castillo porque de eso se encarga la justicia objetiva no politizada, eh, y al final la justicia tendría que dar un resultado, pero dentro del debido proceso y el plazo razonable, ¿qué hicieron acá para politizar la justicia? Responder a los intereses de esta política podrida, en su mayoría, de la derecha bruta y achorada de nuestro Parlamento, que son identificables sus actores, no hay ni, ni necesidad de decir nombres porque ya el pueblo peruano sabe de quiénes estamos hablando, no solamente de los almirantes y generales, sino también de aquellos que vienen de partidos tradicionales, de partidos que en algún momento constituyeron o formaron parte de una mafia fujimontesinista y que está golpeando a nuestra patria. En ese contexto de politizar la justicia, aprovechan las investigaciones que por gran corrupción se le seguía a Pedro Castillo para meter el acelerador a la justicia y romper todos los parámetros del debido proceso vulnerando derechos fundamentales, lo vacan. ¿Qué sucedía con otros presidentes en anteriores épocas cuando yo me desempeñaba como fiscal anticorrupción? Yo también he tenido a mi cargo investigaciones contra presidentes de la República. En virtud del debido proceso se les respetaba el plazo razonable. Pues por eso que ellos seguían ejerciendo el cargo, siendo investigados por corrupción. Acá no. Acá se hizo lo contrario. Y comparemos, por ejemplo, a las investigaciones que tuvo Alan García o Ollanta Humala, entre otros presidentes, porque a PPK también lo vacaron, por algo similar a Pedro Castillo, pero no fue tan rápido, demoró un poco más. Si vemos la, la diferencia entre el trato con los expresidentes, con el, el último expresidente Pedro Castillo, vamos a ver que efectivamente la justicia se aceleró. Los cuestionamientos contra Alan García y Julián Tumala eran de millones de millones de dólares. Aquí estamos hablando de 20 mil dólares, 50 mil dólares, pero no. La presión política hizo ver ante la opinión pública también corrupta la opinión pública, los medios públicos, perdón, no la opinión pública, los medios públicos convencionales, la prensa convencional que está corrompida y comprada también por esta gran corrupción política que existe en el país, agranda el tema, le da mucho más valor que aquellos grandes actos de corrupción que los eh, eh, por los cuales se encontraban cuestionados los anteriores presidentes para generar esta percepción en la población peruana de que Castillo debería ser vacado y aprovecharse la política peruana del Parlamento de vacarlo. Lo sacaron fuera de plazo, este, no le permitieron su derecho de defensa, ¿no? aceleraron a la justicia. Ese es el primer detalle de politización de la justicia. Porque el señor Pedro Castillo debería estar siguiendo en el gobierno y sí. a la vez debería seguir investigado por estos presuntos actos de corrupción. Yo no estoy parcializándome con algún indicio de corrupción que haya tenido el señor. Lo que yo estoy tratando acá es de defender el Estado social y democrático de derecho de nuestra patria, porque si así tratan a un presidente, ¿cómo tratarán al ciudadano de a pie? ¿Cómo ejercerán ese poder en contra del ciudadano de a pie? Que ahora vienen a terruquear a nuestro pueblo peruano, nuestro pueblo peruano no es terrorista, pero también utilizan eso a través de mediática, ¿para qué? Para impedir que el pueblo levante su voz. Sí, debe haber algunos terroristas infiltrados en el pueblo, como también hay algunos asesinos infiltrados en nuestra policía, pero eso no quiere decir que la policía sea asesina y que el pueblo sea terrorista. A esos señores que los identifique, pues el Servicio de Inteligencia Nacional, pero los identifique y no creen terroristas, porque el sacar tu voz no es ser terrorista. Todo esto hace la política peruana, lo sacan a, a, a Castillo utilizando a la, a la justicia y tanto poder adquiere la justicia en nuestra política que se da el lujo la fiscal de la nación de poner un fiscal de su entera confianza, el, el señor fiscal supremo Uriel Terán, a cargo de las investigaciones que tiene su hermana Enma Vargas Benavides como presunta integrante de una organización criminal destinada a liberar narcotraficantes. Remueve esta fiscalía politizada, remueve a la fiscal Bexaber Revilla que investigaba objetivamente e imparcialmente a la hermana Enma Benavides Vargas y coloca a Uriel Terán. Uriel Terán, en el paso de seis meses, meteóricamente, aprovechando ese poder político que tiene la Fiscalía ahora, porque es un ente político, ahora es un actor político, está politizada, le pide al Poder Judicial el archivo del caso de la hermana de la fiscal de la Nación. Estamos a la espera, pero la sorpresa es la siguiente, y estén a la expectativa, porque el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checley, Juan Carlos Checley, es quien tendrá su cargo decidir si se archiva o no el caso de la hermana de la fiscal de la Nación. ¿Qué sucede con Juan Carlos Checkley? Este juez supremo se encuentra investigado por presunta corrupción cuando fue presidente de la sala de apelaciones de Piura. Eh, se le cuestiona a él corrupción al haber ejercido el cargo de presidente de, una, de la sala de apelaciones de Piura. Y está investigado, ¿por quién? ¡Oh sorpresa! Por el fiscal supremo Uriel Terán, que le está pidiendo el archivo del caso de la hermana de la fiscal de la Nación. Acá nada es coincidencia. Y generalmente en lo que yo expreso no necesito ser adivino ni pitonizo, pero yo estimo de que acá podría ocurrir algo en perjuicio de la patria y en perjuicio de la justicia y quedar impune aquellas personalidades o personajes que deberían ser sancionados por la justicia por sus presuntos nexos con el narcotráfico e impune a aquellos funcionarios que están cuestionados por corrupción. Esperemos el resultado. Vamos a ver qué dice ese juez supremo, Juan Carlos Checkley, investigado por Uliel Terán, quien le pide que archive el caso de la fiscal de la Nación. El Tribunal Constitucional también se encuentra politizado, señores, y es una vergüenza lo que está pasando con el Tribunal Constitucional actual que ha sido elegido por este Congreso. Nada es coincidencia. ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? El actual Congreso el actual Congreso, que tiene el poder absoluto y juega de pared con el Poder Ejecutivo, con la presidenta usurpadora y con la justicia peruana específicamente, con la Fiscalía de la Nación y con el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional actual, cuyos miembros son identificados de manera pública? Sabemos quiénes son. Primer paso que dio el año pasado en julio. Sacar una ley que destruye la calidad educativa del Perú. Destruye a la SUNEDU, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior del Perú. ¿Cómo la destruye? Le prohíbe limitar el control para la calidad educativa. Eso hace nuestro Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un recordaris de ello. El Pleno del Congreso el año pasado, en julio, aprobó con 72 votos a favor y 39 en contra cuatro abstenciones, la autógrafa, la ley 31520, que en definitiva era una ley destinada a debilitar la autonomía de la SUNEDU y que respondía a los grupos de poder que manejan universidades donde hay varios congresistas que son dueños de universidades o tienen relación directa con los dueños de las universidades. Eso también es identificable públicamente, Sería cuestión de que averigüen cuáles son los congresistas que tienen universidades o que están directamente ligados con los dueños de universidades para que vean por qué se aprobó esta ley, que estaba purificando la educación en el Perú, que la estaba ensalzando. El Congreso de la República publica esta ley 31.520 que buscaba modificar la ley universitaria debilitando su rol, a pesar de que el Poder Judicial ya... Había declarado, fundado una acción de amparo que sostenía esta norma, o que, que sostenía a la SUNEDU en contra de esta norma, aduciendo de que la norma era inconstitucional. Eh, la ley que supuestamente restablecía la autonomía y la institucionalidad de las universidades, ¿qué pretendía? Pretendía modificar el Consejo Directivo de la SUNEDU. Haciéndole perder su real autonomía como ente controlador y garantista de la educación en el Perú, poniendo dentro de sus integrantes a, diversas, a diversos personajes, dentro de ellos también a representantes de las universidades particulares y nacionales, con lo cual se pierde objetividad en el trabajo de control que debería hacer la SUNEDU, debilitando... Algunos requisitos y dando oportunidad a aquellos que no habían sido, a aquellas universidades que no habían sido licenciadas por el trabajo de inspección que realizó la SUNE en su oportunidad cuando estaba fortalecida y ahora está totalmente debilitada. Miren la evidencia de la politización de la justicia, cómo juegan en paralelo. El Congreso saca una ley, el poder judicial dice esa ley es inconstitucional, llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice no, nulo lo que dice el poder judicial, esta ley. Sí, responde a la Constitución y mantiene su vigencia. ¿Y saben qué es lo extraño acá? Que los 33 congresistas que promovieron esta ley, que la promovieron, a que la impulsaron para que sea aprobada, esta ley 31.520, son los mismos congresistas que presentan la acción de amparo ante el Poder Judicial diciendo que es inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque ellos querían generar la evidencia de que tienen el poder y manejan al Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Cómo la generan? El Tribunal Constitucional al final dice no, yo respaldo al Congreso y el Congreso dio una ley que para mí está bien hecha, cuando en realidad golpea la calidad educativa de nuestra patria. ¿Qué más ha hecho el Tribunal Constitucional actual respecto a la recaudación tributaria? Ha exonerado a las grandes empresas, a los grupos de poder económico que compran a los políticos a través de sus campañas, que ofrecen 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, a esas empresas las ha exonerado del pago de impuestos. Esta sentencia le emite el Tribunal Constitucional, eliminando los intereses moratorios que favorecen a las grandes empresas que mantenían deudas en litigio, incluso ventiladas ante el Poder Judicial, ante la SUNA, ante el Tribunal Fiscal, con el Estado peruano. ¿Quiénes son estas principales deudoras? Entre otras, porque hay muchísimas empresas pertenecientes a grupos de poder que han sido beneficiados con el Tribunal Constitucional a través de este pronunciamiento. Tenemos a Telefónica, tenemos a Bacus, a las mineras como Las Bambas, Cerro Verde, a Scotiabank, Interbank, al BBVA, entre otros. La base de estas deudas vigentes se calcula, en, en virtud de la base de estas deudas vigentes se calcula una pérdida aproximada de 12 mil millones de soles. Vamos a ver qué se hace al respecto. Miren cómo favorecen a los grupos de poder que compran a los políticos corruptos del Perú que nos vienen gobernando en el Parlamento y en el Ejecutivo. Y se benefician de esta manera. ¿Quién eligió al Tribunal Constitucional? El Congreso. ¿Quién financia las campañas de los congresistas? Los grupos de poder. ¿Quiénes se benefician este, exonerar, con la exoneración de estos intereses moratorios ascendentes a 12 mil millones de soles? Los grupos de poder que financian las campañas. Así trabaja la corrupción. ¿Qué más ha hecho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha hecho de que los condenados por corrupción, por narcotráfico, por terrorismo, puedan volver a postular o puedan postular a un cargo público, señores, a un cargo público. Cuando en su momento, ante el Congreso, no este Congreso, si no estamos hablando del año 2018, se aprobó una ley 30.717 que quería mejorar la calidad y el perfil profesional, el perfil personal, el perfil humano, de aquellas personas que se inmersen en política, justamente precisó aquellas limitaciones para no postular a cargos públicos, no poder postular a cargos públicos, dentro de ellos los condenados por delitos de narcotráfico, corrupción o terrorismo, este Tribunal Constitucional ha derogado, el Tribunal Constitucional vigente, elegido por este Congreso, ha derogado, el impedimento aprobado por el Congreso en 2018 que tenía como finalidad mejorar la representación política. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Congreso de la República ya no va a ser un Congreso de la República, va a estar a la par y va a ser símil y va a estar integrado por aquellos que integran o que viven en el penal de San Juan de Lurigancho, en el penal de Castro Castro, en el penal de Yanamayo, etc. Vamos a tener a un reclusorio criminal como Congreso de la República. Eso es lo que va a pasar con lo que ha hecho nuestro flamante tribunal constitucional. Lo último, como no han podido todavía politizar al jurado nacional de elecciones, que es parte de la justicia en el Perú también, es parte de la justicia electoral, estos señores lo que hacen respecto al jurado nacional de elecciones es pronunciarse a través de ese poder constitucional que tienen diciendo de que los miembros del jurado nacional de elecciones pueden ser sometidos a un antejuicio, a un juicio político. ¿A quiénes les corresponde este antejuicio? Este antejuicio le corresponde por mandato constitucional, esa constitución que ya debería ser cambiada porque no se adapta a nuestra realidad actual, es una constitución demasiado antigua, pero al estar vigente tenemos que respetarla y esa constitución tiene en su artículo 99 la lista de todos aquellos altos funcionarios, a los funcionarios públicos de la más alta magistratura. ¿Quiénes son? El presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional, la, los fiscales supremos, los jueces supremos, el defensor del pueblo, por ahí de repente se me escapa alguno más, pero no dice que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones pertenecen a la más alta magistratura. Y por mandato constitucional, solo los aforados a este artículo 99 tienen el derecho al antejuicio, o pueden ser sometidos a antejuicio político, ¿dónde? En el Parlamento. Pero como no tienen el control del Jurado Nacional de Elecciones, ahora lo quieren someter a través de un antejuicio político. Vale decir, como juegan en pared el Tribunal Constitucional, con el Congreso de la República, tribunal, ayúdame a politizar al Jurado Nacional de Elecciones, mándamelos acá para yo tenerlos en antejuicio, los ajusto, los aprieto, los cambio, los saco, los derogo, etcétera, y pongo a quien yo quiera en el Jurado Nacional de Elecciones y tengo el control de todo. Eso es lo que está pasando en el país, señores, es realmente serio, serio, y no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Hay que tener mucha Martín fortaleza. Salas, y se... oh, doctor sí. Martín Salas, muy peligroso lo que está pasando y lo que usted acaba de exponer. Eh, en palabras pobres, ¿qué significa toda esta exoneración, no solamente de tributo La posibilidad de que corruptos puedan postular y tener un escaño en el Congreso. La posibilidad de tener eh, no una educación de calidad, en palabras pobres, más allá del argumento legal, ¿a quiénes les interesa estar en este escenario? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué personajes siniestros con nombre y apellido están detrás de esto y por qué? Véalo conocer. Bien, los actores inmediatos son los integrantes políticos de la derecha bruta y achorada que día a día hacen problemas en el Parlamento, cuestionan cualquier acto que la justicia quiere hacer dentro del orden constitucional o que la ley manda dentro del orden constitucional. Estamos hablando de esa derecha bruta y achorada que día a día salen en los medios convencionales, los reciben en cierto canal de televisión ¿no? que responde a intereses de estos grupos de poder. Y es más que evidente, estamos hablando de Willax TV, por ejemplo. ¿A quién recibe? ¿Qué políticos recibe? ¿Ustedes hagan una lista de todos los políticos que pasan por Huelas y son entrevistados? ¿Ustedes creen que a mí me van a llamar y me van a entrevistar? Imposible. Les, des, les despinto su, su obra terrorífica. ¿no? Ahora, estos actores inmediatos, estos políticos podridos, ya se han confabulado y ya tienen aliados de la izquierda también. También hay aliados de la izquierda. Y dentro de ellos tenemos a la usurpadora del poder de la primera magistratura. Porque ella llegó, por elección del pueblo, a ser vicepresidenta y llegó como una vicepresidenta de izquierda. Pero ahora sus propios intereses, sus intereses particulares, la han inclinado a trabajar con esta derecha bruta y achorada. ¿no? Obviamente ella cree que va a tener impunidad, pero en algún momento la justicia objetiva, cuando sea recuperada por la democracia, se va a encargar de ella. ¿A quiénes responden estos políticos? A los grupos de poder económico. A aquellos que están siendo beneficiados con la exoneración de estos intereses moratorios y que en paralelo trabajan también con el narcotráfico. ¿Cuáles son estos congresistas, doctores? Momento, de te de estos. Achorada, tenemos, integrantes de la derecha bruta y achorada, tenemos a todos aquellos que están inmersos en una investigación fiscal por presunta organización criminal. ¿Qué partidos políticos están siendo investigados por organizaciones criminales? Dentro de ellos tenemos a Fuerza Popular. Identifiquen qué congresistas integran Fuerza Popular ¿no? y quiénes son los que día a día sacan argumentos falaces, totalmente desentonados con la democracia y la justicia, para seguir golpeando a la patria. Estos señores, que pertenecen a un partido político que está siendo investigado por presunta organización criminal, ya tienen alianzas con otros partidos políticos de derecha, y se les evidencia día a día, ¿no? Dentro de ellos tenemos algunos este, exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Que están en el Parlamento ocupando un cargo público. Es, Pero es, es, aquí es fácil. Están, de identificar aquí, esta situación, ¿a quién están allanando el camino? ¿Para qué? ¿Están algunos también jugando en pared, convocando a que se adelante las elecciones? ¿Favorece esto las elecciones... a Keiko? Favorece todo este sistema. Las scenario. elecciones no, definitivamente la, la fuerza, la, la mayor fuerza de la derecha bruta y achorada proviene de Keiko Fujimori. Proviene de Keiko Fujimori. Ella todavía tiene absoluto poder político en el Perú, a pesar de que no, no ocupa un cargo público. ¿no? Entonces, bajo esa coyuntura, de ahí viene todo el poder que está golpeando a nuestra patria. ¿No? Pero no es la única actora, pues no es la única actora. No, ahí tiene que pagar cada uno de los actores políticos corruptos que están metidos en todo lo que todo el daño que le vienen haciendo al país. Al país. Y dentro sí, de en la definitiva... qué que líderes están con posibilidades dentro de este de este escenario de que tengan posibilidades de postular corruptos o sentenciados por corrupción o cosas similares. ¿Quién es, doctor? Y... dígalo Identificables aquellos, aquellos que han traicionado a los ideales con el cual postularon y llegaron al poder público, ¿no? que una vez que se sentaron eh, vieron por encima de los intereses del pueblo, de los intereses de la patria, sus propios intereses y que aún se mantienen vigentes en el Parlamento. Aquellos de centro que también este, siempre han sido tibios, ahora están aliados con la derecha bruta y achorada, Dentro de ellos tenemos a muchos niños, ¿no? A muchos niños, entre otros. Este, es complicado por el momento porque en el Perú no hay democracia, no hay una estabilidad de Estado de Derecho mencionar con nombre propio, porque recuerden que yo aún estoy en el Perú luchando desde mi flanco y tengo que ser más inteligentes que ellos. Que ellos. Si yo empiezo a mencionar nombre por nombre, tengan por seguro, que mañana están recogiendo mi cadáver en una esquina o termino preso por cualquier situación que me inventen. ¿No? Y desde ya les digo, por si acaso, yo soy enemigo, un, un, este, un gran enemigo de la corrupción, del narcotráfico y del terrorismo. Si yo tuviera al frente un un terrorista o un narcotraficante, no, tengan, este, no pierdan la duda de que yo mismo aprieto el gatillo y los elimino, porque esos seres humanos que le hacen tanto daño al mundo y al país no deberían existir pero tampoco voy a ser suicida de empezar a dar nombres propios para después terminar o muerto o preso, o muerto o preso. Ya les soy una pesadilla para ellos, no me soportan al extremo que yo llego a la Comisión de Justicia invitado por ellos mismos y huyen como ratas, así como ratas, inventándose un montón de excusas. Ahí sí les puedo decir nombres. ¿Quiénes huyeron de la derecha bruta y chorada Hernán Guerra García, Patricia Juárez, Moyano, Baltasar, ¿no? <ríe> mi coincidencia, ¿qué partidos son? Casi todos son de Fuerza Popular. Huyeron, literalmente huyeron, se separaron, no soportaron mi presencia cuando estuve ahí. Así es. Ya Saludados, la valentía del doctor Martín Salas y justamente es convocado a todo cambia para que nos dé a conocer este escenario en el que la justicia sea absolutamente politizado, responde a claros intereses, a quien le están allanando el camino no hay que ser pitonizo como para no saberlo no le están allanando el camino y lo decimos desde aquí, desde todo cambia, Keiko Fujimori o oh, casualidad con tantas investigaciones es la única que no no está eh, no se le aplica la justicia como debería ser, con tantos indicios que podría haber eh, ameritado ya. Ameritado miren miren, el... miren ustedes este detalle, este detalle, cuando Keiko Fujimori termina para segunda vuelta junto con PPK, un día antes de la segunda vuelta, oh sorpresa, un atentado terrorista en el BRAE. Eso ocurrió y hubo muertes, hubo muertes. ¿Cuál es la sorpresa? Que sea un día antes de la segunda vuelta. ¿Y a quién se le atribuye, lamentablemente, en esta clase este, capitalina, con cierto poder económico o de clase media empoderada, ¿a quién le atribuye el éxito de la lucha contra el terrorismo? Alberto Fujimori. ¿Y quién estaba candidateando para ser presidente con PPK?, Keiko Fujimori. Y oh sorpresa, un día antes de la segunda vuelta, ataque terrorista en el BRAE. ¿Qué comenta la gente? Que entre Keiko Fujimori al poder porque el Fujimorismo eliminó el terrorismo. Y acaba de haber un atentado ayer, todavía está vigente. Pasan los años y llega a segunda vuelta Pedro Castillo con Keiko Fujimori. Y un día antes de la segunda vuelta, otro atentado terrorista en el BRAE. Yo me pregunto, ¿habrá algún nexo entre esos, este, esas personalidades ocultas y oscuras de la gran corrupción que hubo en la mafia fujimontesinista con los grupos narcoterroristas del Perú? ¿Conversarán para que ocurra esto como estrategia política? ¿Por qué esto ensalzaba a quién? A la candidata Keiko Fujimori, a otra persona no. Esas muertes que provocó el terrorismo, estos desgraciados que deberían estar muertos también, no es coincidencia que ocurra en estas dos elecciones, un día antes de que Keiko postule a la presidencia como una de, las dos, de los dos únicos candidatos. Eso amerita un análisis y una interpretación, ¿no? Eso se lo dejo para la opinión pública. Para la opinión pública. Tanto les gusta terruquear, ¿no? Ahí está, pues, respondan eso, pues, ¿no? ¿A qué estrategia responde eso? ¿Quién es el terrorista acá? ¿Quién mata personas? ¿Quién mata al pueblo? Que respondan. Y eso no lo evidencian los medios convencionales de televisión porque están comprados, pues. Están comprados. Y responden estos grupos de poder que se han beneficiado con la exoneración de intereses moratorios. Así es, así está nuestra patria, así de golpeada. Sin embargo, es un país tan poderoso y tan hermoso que subsiste en piloto automático con la fuerza de su pueblo. Por eso nuestra hola, economía... Hola, un, acaba... pueblo, un pueblo que está siendo terruqueado, como bien lo ha dicho usted. Que no se les posibilita inclusive el, el protestar y que se le, el peruano de a pie se debe limitar a protestar por pan, agua y desagüe. Ese es el criterio con el que maneja. Pero no puede hacer política. Así es. Así es. El pueblo no puede hacer política. Por eso lo sumergen en la mala educación, lo sumergen en el maltrato, lo someten a leyes este, dirigidas solo para un sector los silencian, los matan. Así está nuestro pueblo. Es indignante, me da ganas hasta de llorar, de ver todo lo que ocurre en mi patria. Pero no pienso abandonarla, Manuela. No pienso abandonarla. Voy a Yo seguir creo luchando. que acá. en la medida que tengamos a personas con cali calidez y calidad moral, honestas, dignas, y que se compren el pleito de los peruanos de a pie, estamos de alguna manera parándole el macho a esta y a esta cortela que existe en todo nuestro Perú. Doctor, eh, estamos en un escenario en el que las Naciones Unidas se han, se han, están exigiendo que el Estado peruano se pronuncie por la grave violación a los derechos humanos. ¿Qué tiene que decirnos y cómo ve este escenario? Este, lamentablemente, bajo este poder político oscuro en que se encuentra sometido nuestra patria, más allá de la bulla no van a hacer nada los organismos internacionales. Ya ha salido el nefasto representante de la Marina de Guerra en, el, en nuestro Congreso a decir de que debemos separarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere ningún vínculo de la justicia internacional en nuestra patria que pueda evidenciar todos los desmanes que vienen haciendo estos políticos tradicionales. ¿no? Y me refiero al almirante Montoya, que él ha salido claramente a decir, primero, que no come alfalfa, y segundo, que este, deberíamos salirnos del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Pero no da un fundamento sólido, pues. No da un fundamento sólido. Yo, por ejemplo, me saldría del Pacto de San José de Costa Rica, pero ¿para qué? Para traer la pena y muerte y matar a todos los corruptos. Los elimino a todititos, los extermino, con la voz del pueblo, porque el pueblo tendría que darme esa autorización. Pero no sacarlo para no evidenciar mis propios delitos, pues. no ¿Lo sacaría para qué? ¿Me saldría de ese pacto para qué? Para recuperar la soberanía de la justicia que está politizada. No para tapar mis propios delitos. Por ahí empieza mal el discurso de ellos. Es un discurso de intereses propios. De intereses propios. ¿Por qué no dicen voy a traer la pena de muerte para que mueran los corruptos? Y me separo el pacto porque el pacto no te permite tener pena de muerte. Jamás lo van a decir porque se harían el harakiri. ¿No? Tendrían que desfilar cada uno de ellos por el paredón. Por eso no lo quieren hacer. Lo quieren hacer por intereses propios, ¿no? Pero no solamente debemos de hablar de la gran corrupción, sino también de los crímenes de les humanidad y que deberían dar respuesta después de más de dos meses de estar al frente de este gobierno que está absolutamente manchado de sangre. Se ha denunciado, la fiscal ha denunciado a quien hoy ostenta el cargo de presidenta. Obviamente, muchos peruanos la llamamos legítimamente miserable y asesina dictadora. Ahora, es que no hay ningún, no hay ningún indicio de avance de esta, de esta uh, investigación, no hay culpables, no hay comisiones, no hay sancionados. Y dice esto, que es un hombre en leyes, ¿cómo funciona el aparato de justicia? ¿Cómo uh, funciona el Ministerio Público en esta etapa, doctor? No, se, se ha iniciado a manera de pantomima, se ha iniciado una investigación, pero es una investigación bien fría, pues, ¿no? ¿Por qué no le mete el acelerador la fiscal de la Nación como le metió al caso de Pedro Castillo para determinar quiénes son los verdaderos culpables de esas muertes? ¿Por qué no sale a pronunciarse como salía a pronunciarse antes ante los medios de comunicación convencionales a decir cómo va el avance de esas investigaciones? Lo está pasando por paños fríos, está politizada la justicia. Eso va a demorar. Tenemos que recuperar la soberanía de la justicia para recién poder llegar a determinar quiénes son los verdaderos autores de estas muertes de nuestros compatriotas. ¿no? Hablo tanto de nuestros compatriotas integrantes del pueblo como de aquellos compatriotas que integraban la Policía Nacional del Perú que también han fallecido en estas marchas. ¿no? Por ambos lados hablo yo. Eh, estamos hablando de un imposible fáctico. ¿no? Una justicia politizada jamás va a señalar con el dedo a sus socios de negocio oscuro. ¿no? Eso es lo que ocurre. Esa es Eso la es realidad. Más claro no lo podía decir el doctor... Salas, o sea, no esperemos nada bueno de este sistema de justicia en tanto estén quienes lo presiden, porque responden a intereses, a criminalidad, a grupos de poder y, obviamente, porque está absolutamente politizada. Se menciona que... a Cueto, aquí habrá a William Zapata y a Montoya. No hay otros dignos militares, que no hay. ¿Otros dignos militares en estas instituciones que se deben...? si sí hay, si sí hay dignos militares, Manuela, yo te lo aseguro. Yo soy hijo de militar, mi padre ha sido coronel del ejército, mi padre ha combatido contra el terrorismo, he tenido compañeros de estudio que sus padres han muerto luchando por la patria, tanto en los conflictos externos contra el Ecuador, como en la guerra contra el terrorismo en el Perú. si sí existen buenos militares. Lamentablemente, estos señores que llegan a tener las estrellas, no que llegan a tener las estrellas, hay que ver cuál fue su carrera y cómo llegaron a obtener esas estrellas que después les dio poder económico, porque no hay ningún general, ningún general, salvo honrosas excepciones, que no haya probado ese saborcillo de la corrupción. Yo, por ejemplo, como, como fiscal supremo adjunto, ganaba eh, como sueldo muchísimo más que un general de división, ganaba más que el comandante general del ejército. Sin embargo, mira dónde vive el comandante general del ejército, los comandantes del ejército, qué vehículo maneja, manejan carros de alta gama, Mercedes, BMW tienen casas, este, casas ¿eh? de dos pisos, mientras tanto quien les habla vive en un modesto departamento, en una bonita zona, que me costó mi trabajo y que nadie me cuestiona, y manejo un automóvil que no es de alta gama, ganando más que ellos. ¿no? ¿De dónde? ¿Herencia? ¿Todos son hijos de millonarios? ¿Los, millonarios? ¿Los militares son hijos de millonarios? Esas investigaciones tienen que hacerse, pero sí hay, dignos, sí hay dignos militares. Conozco generales también que honestamente han hecho su carrera y que no han llegado a ser de la más alta, este, de, de más, a tener el más alto poder funcional dentro de las Fuerzas Armadas, pero llegaron a general honestamente y viven modestamente, igual que quien les habla, sin ningún lujo, sino con lo que él consiguió por su transparencia en su función. Sí existen, sí existe Manuela. Lamentablemente nos están representando señores que no valen la pena, ¿no? y muchos de ellos ahora quieren ser presidentes. ¿no? Creo que ha sido muy considerado al llamar los señores a estos energúmenos que... Obviamente han sumido en esta crisis absoluta y han teñido de sangre nuestra patria. Eh, usted siempre tan, tan, tan, tan señor para llamar Gracias. también a, estos, a estas personas por un, con, con una palabra que no, que no medita, ¿verdad? Que es, es realmente insultante escuchar a Montoya cómo se expresa del pueblo, cómo se expresa del pueblo al decir que... Tomen comida de tercera, eso, eso es ofensivo, eso es eso es hiriente, doctor. Usted es un es padre. Es, es indolente totalmente. Indolente totalmente, es indignante que un almirante, que un general se pronuncie así de su pueblo, cuando quienes integran la fuerza militar es el pueblo, quienes nos defienden en los conflictos del Cenepe, en el conflicto de Falsa Paquicha, en la guerra con Chile, quienes integraban nuestras tropas, el pueblo. El pueblo. ¿Quién protegía a sus altos mandos? El pueblo. El pueblo. Y este señor se olvida de eso. ¿Qué comía nuestra tropa en el conflicto? ¿Y qué comían los oficiales? ¿Qué comían los generales? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Ustedes creen que Quiabra que por ejemplo, estuvo metiendo bala contra el enemigo en, en zona de conflicto? Eso es mentira. Él viajó a Cuevas del Otallo y se tomó la foto con la tropa. ¿Y eso lo evidencia a quiénes? Pregúntenle y hagan una encuesta... A todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, licenciados son personal de tropa, licenciados de las Fuerzas Armadas, integrantes del pueblo, que pelearon en el conflicto del CENEPA. Si alguna vez lo vieron a él metido en zona de conflicto disparando al enemigo. Nunca. Pero ahora es héroe, pues, si quiere ser presidente. ¿No? Así es. Eh, ¿Qué opinión es. le merece, como hombre formado en leyes, el hecho de que Lima no solamente esté enrejada, sino sitiada? Muchos espacios públicos no pueden ser eh, eh, tomados, en el buen sentido de la palabra, ni siquiera como para espacios de, de, de, de caminata de nuestros ciudadanos en nuestra patria. ¿Las implicancias legales a estos hechos, doctor? Esto, esto responde a la ineptitud y falta de capacidad de esta política podrida que nos gobierna. Cuando digo nos gobierna me refiero al Parlamento y me refiero al Poder Ejecutivo. ¿Por qué ineptitud e incapacidad? No tienen capacidad de diálogo, de conversar con el pueblo, tienen miedo de recibirlo. Incapacidad también para identificar a los delincuentes que se filtran en el pueblo y, y queman este, o destruyen este, la propiedad pública y privada. Incapacidad para identificar plenamente a aquellos policías buenos y diferenciarlos de aquella minoría de policías que vienen atentando contra la vida humana de los manifestantes. Ante ello, como no tienen esa capacidad de diálogo, esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de poder hacer trabajar a su servicio de inteligencia y identificar a los verdaderos delincuentes que se filtran en el pueblo y que están metidos en la policía, no tiene mejor salida que cerrarle el paso a la población. Eso, ellos creen que con eso limitan la voz del pueblo. No, no van a limitar la voz del pueblo, el pueblo va a seguir reclamando. Lo que sí invoco a mis hermanos peruanos que sigan reclamando, pero por favor, dentro de la paz no permitan actos de violencia y ustedes mismos protejan su honor y su honra, no permitan que se les terruquee, identifiquen a esos delincuentes que queman propiedades públicas, privadas, que destruyen, que matan policías también. ¿No? Esa es la labor del pueblo, porque el poder del pueblo es el poder de Dios. En eso tenemos que trabajar juntos. Doctor, usted sabe que estos espacios se deben a nuestros seguidores. Hay algunas preguntas que quisiera que usted responda. Mm. Encantado. Obviamente eh, hay algunas que señalan, ¿no? Eh, nos gustaría saber, que usted nos dice, ¿no? Que este señor nos ilustre de cómo sería el fallo del juez San Martín si, si sería posible la restitución del presidente, ya que se le encarceló ilegalmente. Ya. Existe dentro del derecho una palabrita que se llama preclusión. La preclusión, lo que precluye, no tiene paso atrás, no retrocede. ¿Se le pueden reconocer sus derechos vulnerados al expresidente Pedro Castillo? Sí. ¿La justicia constitucional o la justicia internacional puede decir se vulneraron sus derechos, fue injustamente vacado? Sí. Pero el paso de la justicia, los plazos en la justicia, no son inmediatos. Demoran. Demoran un curso de actuación procesal, de investigación, etcétera cuando se lleguen a pronunciar tanto la justicia interna constitucional como la justicia internacional, ya vamos a tener sentado en el sillón presidencial a otro presidente, espero que sea elegido por el pueblo. Bajo ese contexto no pueden restituirlo al expresidente Pedro Castillo, pero sí lo que puede lograr es una indemnización por parte del Estado peruano, porque las burradas que hacen nuestros políticos hacen de que el Estado sea tan golpeado que a la final les tenga que meterse la mano al bolsillo y pagar y decirle al ciudadano peruano, discúlpame, te trataron mal, no fui yo, fueron estos desgraciados que trabajaban para mí, ¿no? Y va a tener que indemnizarlo, ¿no? Pero no creo que ¿Hay regrese... Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Eh, eh, eh, Doctor, ¿qué se puede hacer con el TC y el Congreso? ¿Hay posibilidad de denunciarlos a nivel internacional y también a la fiscalía en la nación, ya que son un peligro para el Perú? Sí, en definitiva se están vulnerando los derechos fundamentales y este es un trabajo en organización criminal que vienen haciendo este, los actores políticos con los actores de la justicia. ¿no? Entonces, identificando todos aquellos derechos fundamentales que se vienen vulnerando en nuestra patria, dentro de ellos el Estado social y democrático de derecho, este, podemos eh, obtener justicia en sede internacional. Pero todo depende también de quién esté en el poder de turno porque cuando se pronuncie la justicia internacional si siguen estos corruptos empoderados va a ser simplemente esto desapercibido no no le van a dar ¿Qué la va fuerza a pasar, doctor tiene? toda vez que este, hay algunas noticias que empiezan a circular eh, esta noticias Shadow el gris eh, dice hay una hay algunas noticias sobre la fiscalía donde la presidenta de dicha institución ha mandado a descansar a todos los que se estarían encargando de los peritajes. ¿Quieren tapar acaso los asesinatos? Eh, claro, claro que hay este, hay necesidad de peritaje. Primero ver este, la causa de la muerte. Si murió por el impacto de un objeto contundente, vale decir una piedra, vale decir este, una bomba lacrimógena, o si eh, murió por este, impacto de una bala, no, por arma de fuego. Eh, en eso el, el perito, el trabajo del perito es identificar no solamente la causa de la muerte, ese es el perito médico, el perito de balística, determinar de dónde salió la bala, de qué armamento salió la bala, cuál fue el objeto que le cayó encima, eh, la trayectoria que siguió, desde dónde se disparó, para ver, este, revisar los videos y todo eso, para poder encontrar o identificar plenamente a los responsables. Sí se necesita un peritaje, ¿no? y este Y si no hay peritos va a demorar más el trámite de la justicia, pues. ¿Va a ¿Es una jurada política y anticiparse algunos eh, escenarios el hecho de cambiar en este escenario fiscales y operadores de justicia encargados de ello? Es que es, es ilógico eh, facilitarle las vacaciones al personal que está trabajando en urgencia y en emergencia, ¿no? Eh, imagínense si, si los médicos emergencistas se van de vacaciones, ¿todos quién nos atiende? ¿No? Este, debería haberse postergado las vacaciones de ellos para que trabajen de manera inmediata y se pise el acelerador como se le pisó a Pedro Castillo, pues no, para poder lograr este, un resultado, ¿no? Pero no, no, al contrario, lo no demoro mejor, interés. ¿no? No hay interés no. de hacer justicia a nuestros hermanos que han sido masacrados. Gracias, Jorge Ayala, gracias por estar en esta transmisión de Todo Cambia el día de hoy en esta conversación con el doctor Martín Salas, exfiscal anticorrupción. De igual manera, dice, no, bueno, compatriotas, vamos a seguir en la lucha contra la infame dictadura cívico-militar y sus secuaces de sangre, muerte, destrucción. Perú es una tragedia. El pueblo de las regiones y en parte de la Gran Lima sí nos damos cuenta que detrás de estos atentados está el Fujimonte cinismo. Por eso la señora Khan no ha ganado las dos últimas elecciones. Doctor, un poco saliéndonos del argumento y de la parte legal, usted tiene una lectura política, está dando opinión política, tiene clarísimo este escenario. ¿Cómo ve de que este momento por el que está atravesando nuestra patria ha permitido que personas que no tenían voz, que miradas que, eh, y posturas que no se escuchaban, ahora la tienen clarísima de este momento? En relación a nuestros compatriotas que salen, de alguna manera han aprendido a identificar cómo lectura ello. ¿Cuánto han madurado nuestros compatriotas en este momento, políticamente hablando? Bien, veo que hay un mayor interés ya de, de la población en involucrarse en temas políticos. ¿no? Tenemos que rescatar a nuestra patria. Este, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Veo mucha juventud, mucha juventud que se está involucrando en la política peruana sin tener un cargo político, ¿por qué? Porque está harto y cansado de eh, estar solo como observador y títere de toda la corrupción y todo el maltrato que nos da nuestra política peruana, ¿no? No solamente a nosotros, a nuestros compatriotas, sino también a la patria misma, ¿no? A la patria misma. Estamos perdiendo institucionalidad por donde nos miren. Acá no va a haber ninguna diferencia con los países del tercer mundo. Estamos cayendo en eso. Estamos cayendo en eso. Nos estamos volviendo tercermundistas, estamos retrocediendo a pasos agigantados, lo que poco a poco ha ido avanzando en nuestra patria, ¿no? solo llevado por los intereses de la política tradicional corrupta. ¿no? Eh, ¿Cómo se podría elegir o cómo podríamos elegir quienes eligen a, los, a las autoridades del sistema de justicia, doctor? ¿Qué criterios se maneja para ello? Eh... El sistema de justicia está elegido, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, por lo que se llama ahora Junta Nacional de Justicia, que solamente se le ha cambiado el nombre porque viene siendo la misma inefable institución llamada antes Consejo Nacional de la Magistratura, donde se compraban los cargos y las postulaciones a juez o fiscal de todas las instancias. ¿no? La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ya tiene una denuncia en trámite contra la Fiscalía de la Nación, pero sin embargo la está durmiendo, tiene el sueño eterno, está en paños fríos. ¿Por qué? Porque tampoco quiere comprometerse con la patria y simplemente encarpeta o demora esa investigación para no golpear a los intereses de estos grandes grupos de poder y de esta política corrupta. ¿no? Eso es lo que está pasando. Ok, doctor, le hacen una pregunta acá. Dadas las terribles sentencias últimas del TC, darle poder absoluto al Congreso, destruir la Sunetu. Perdonar los millones a empresas grandes. ¿Se pueden revertir estas sentencias? Sí. Sí, pero va a ser un trabajo arduo. Primero tenemos que luchar contra el poder político corrupto. Hay que sacar a todos esos políticos. No debe haber ningún político tradicional ya inmiscuido en el, en el poder. Para eso se debe convocar a nuevos líderes de la patria comprometidos a hacer bien las cosas, no por intereses propios, sino por interés del pueblo por interés del país, ¿no? Y este, hay que convocar a estos líderes, convocar que se inmiscuyan en la política peruana para que vengan a hacer bien las cosas y no respondan a intereses de particulares ni a grupos de poder. Para eso tenemos que generar una política totalmente antiglobalista, no antiglobalismo. Cuando hablamos de globalismo, hablamos del progreso tecnológico, de los avances tecnológicos que nos traen las otras esferas del mundo hacia el país, pero cuando hablamos de globalista, hablamos de permitir el ingreso a nuestra patria de grupos de poder extranjeros también. Porque existen grupos de poder extranjeros que son mucho más poderosos que los grupos de poder económicos del Perú. Por ahí escuché en algún momento que estos grupos de poder económico extranjeros a través del globa, de lo globalista se inmiscuyen y dan o precisan nombres para tener un este, ministro de Economía a pedido, ¿no? Que no está lejos de la realidad. Porque la economía peruana mueve pases a nivel internacional, ¿no? Entonces, generar una política antiglobalista quiere decir no depender de grupos de poder, tanto nacionales como extranjeros. Generar una política comprometida sobre la base de eh, tolerancia cero a la corrupción. No digo cero corrupción porque la cero corrupción no existe. Es como decir cero prostitución. Prostitución hay en todas partes del mundo. Corrupción también hay en todas partes del mundo. El país menos corrupto tiene corrupción. Tiene corrupción. Entonces... Si generamos una política bajo la tolerancia cero a la corrupción, tenemos que trabajar en eh, materializar, solidificar una cultura bajo esa tolerancia cero a la corrupción. Y para ello hay que tomar medidas drásticas. No es una locura, por ejemplo, lo que les digo yo, que yo sí me separaría del Pacto de San José de Costa Rica para traer la pena de muerte para los corruptos. Sí lo traigo. El día que muera un fiscal, un juez, un policía, un congresista corrupto, van a ver cómo empieza a cambiar la historia del país. Este, la erradicación de la decir? pobreza... Se Adelante, doctor. Disculpe sí. que lo haya cortado. No, le decía, la erradicación de la pobreza se puede lograr. Si no, la corrupción no se llevaría tantos millones de dólares del país. Con esos millones de dólares se construyen calles, avenidas, colegios, hospitales. Se da una mejor educación, se mejora los sueldos. Establecer una clase privilegiada de funcionarios públicos. Privilegiada, ¿por qué? Por la labor que hacen. Yo no hubiese sido fiscal supremo si no hubiese tenido un maestro, un profesor. Para mí sería clase privilegiada. No tendría seguridad interna si no tengo un buen policía. Sería clase privilegiada no tendría soberanía y no estaría protegido, si no tendría buenas fuerzas armadas, sería clase privilegiada. Justicia, jueces y fiscales, si tenemos una justicia objetiva que responde a los intereses reales de la justicia, serían clase privilegiada. Y eso, ¿cómo lo podríamos hacer? Manejando bien los recursos públicos del Perú, porque mientras yo tenga clases este, privilegiadas, tanto en el sector privado como en el sector público, voy a generar trabajo y voy a sacar de la pobreza a mi pueblo. Porque mi prioridad es mi pueblo, no es este, el político, el juez en definitiva, el fiscal o el policía, etc. Es el pueblo. Es una cadena que tenemos que generar, una cadena de economía, pero nadie habla de eso, pues. Nadie habla de eso. Son políticos tradicionales, no generan los compromisos, no tienen ese apego a su raza, a su gente, a su tierra, como realmente debería ser, ¿no? Sí, y bueno, sigamos en la lucha. A, a Jesús eh, Manuel Rojas por la consulta hecha al doctor. De igual manera, gracias María Silva, este, por estar eh, en sintonía. Acá a Madelau dice Toñita Manrique, Jesús Manuel Rojas, Jorge Ayala, eh, dice no me responde, y ahora he vuelto a patinar con otro reportaje con educación que responda Perú a Jorge Ayala, no a su obligación es con él. Perú. Eh, bueno, Gracias a todos los seguidores de Todo Cambia, invocarles a suscribirse, compartir esta, este programa, eh, decirle doctor Martín Salas, siempre lo vamos a estar convocando ahora con mayor, eh, con, con, de manera más eh, seguida para que marque una línea de opinión tan necesaria en estos momentos. Eh, respecto a que el día de hoy se retoman las protestas, ¿cómo ve? ¿Ha bajado la intensidad? ¿Qué escenario estamos ingresando? ¿Cuál es su lectura política de las protestas que se han empezado a convocar a partir del día de hoy? Y que miles y miles de ciudadanos, no solamente de la Macrosur, sino de otros lugares, se están movilizando, doctor. Bien, este, el tema de que se retomen las protestas, yo considero que está bien porque tenemos que sacar nuestra voz, no debemos quedarnos callados. Repito, siempre desde una actuación pacífica y no violenta. Ahora, ¿se encuentra empoderado el sector político? Sí, se encuentra empoderado. ¿Por qué? Porque ya golpeó, ya mató, ya limitó, ya asustó a parte del pueblo, ¿no? Pero eso no va a impedir de que el pueblo siga señalando todo lo que ocurre en nuestra realidad nacional y quiénes son los actores políticos corruptos que están golpeando a la patria. Eh, desde ya mi solidaridad con aquellos compatriotas que aman a su patria y que quieren sacar adelante este país y están sacando su voz, incluso sacrificando muchos de ellos su vida, ¿no? Este, cuenten con mi apoyo, cuenten con mi apoyo, siempre desde la paz, desde la pacificación, por favor, no soy partidario dios de la violencia, identifiquen aquellos actos de violencia, identifiquen a los actores de violencia para poder limpiar el nombre que la corrupción política quiere mancillar de nuestro pueblo al terroquearlo. ¿no? porque no somos terroristas, el pueblo peruano no es terrorista. ¿no? Antes de que se retire, hay una pregunta referida al tema de educación. ¿Debemos apuntar a una gran educación para el pueblo peruano, sin distinción alguna, asistida con profesionales de calidad y tecnología de última generación? Hemos visto, doctor, que en el escenario político de todas las tiendas, de todos los clichés, de todas las membresías políticas, hay muchos doctores, PhD. Magíster, eh, ¿es la educación, bajo esas formas, es sinónimo de, de, de honestidad, de decencia, de calidad? No, el tener un grado un título no te hace honesto. No te hace honesto, definitivamente. ¿Cuántos doctores, cuántos magísteres, cuántos PhD tenemos que eh, están encarcelados o deberían estar encarcelados y son más sinvergüenzas que cualquier corrupto de baja monta? ¿no? Este, eso no no te hace incorruptible, pero sí necesitamos un pueblo estudiado y un pueblo preparado, porque el pueblo estudiado va a tener sólidos argumentos para poder defenderse y sacar su voz de manera este, más fortalecida. ¿no? Y la política tradicional no quiere educar al pueblo, pues por eso es que se tumban a la SUNEDU, ¿no? ¿Por qué no lo quiere educar? Porque mientras yo te tenga en la ignorancia, tú no vas a saber cómo reclamar o vas a reclamar y no vas a saber manifestar qué es lo que reclamas, ¿no? Te voy a tener en el limbo. Eso le conviene al político tradicional, tener gente no educada. Definitivamente sí, tenemos que mejorar la educación y darle oportunidad al pueblo peruano a que se eduque ¿no? en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? con la educación importante, de calidad, por supuesto. Importante este tema y lo vamos a, como vuelvo a decir, al doctor Martín Salas, para empezar a dar direccionalidad, no solamente en el análisis de los temas que hoy nos aquejan y que hoy sumen grave crisis a nuestra patria, sino también de otros temas y de la importancia de la educación, de la tecnología, de los valores, de la familia, de las organizaciones políticas, de las organizaciones civiles, de participar y hacer política, pero de la buena, de la decente, de los medios de comunicación, tantos temas, doctor, que meditan ser abordados y le invocamos a usted y a su equipo de profesionales para que podamos estar abordándolo en este espacio. Muchas gracias a nombre de los peruanos en el exterior, invocándoles a, a que compartan este canal. Sus palabras de despedida, doctor Martín Salas. Una vez más agradecerte, Manuela, la oportunidad que me otorgas de estar en tu espacio informativo, todo cambia, y poder llegar no solamente a mis compatriotas a nivel nacional, a nivel Perú, sino también a nivel mundial, a nivel de Europa específicamente. Y simplemente decirle a mis compatriotas que cuenten con todo mi apoyo, amo a mi patria, amo a mi Perú, amo a mi pueblo, Así que este, aquí me tienen, ¿no? Quedo a disposición de nuestra patria, de nuestro amado Perú, y sigamos en esta lucha por recuperar el Estado social y democrático del derecho que la gran corrupción política está golpeando, ¿no? Un fuerte abrazo para, para todos ustedes y desde ya, este, mi fortaleza, sigamos tratando de salvar a la patria, ¿no? Porque la vamos a salvar, sí, la vamos a salvar. Así es, tenemos que salvarla de los corruptos miserables asesinos, ¿sí? Cierto, Beatriz Cueva Camayo dice, eh, pero el doctor Martín, es hora de educarnos mediante este medio. Muchas gracias por elegirnos como un espacio de educación, de, eh, de hacer eh, no solamente nuestra protesta en las calles, sino también en las redes. En las redes tenemos que sentar posición y en este espacio decirles que desde todo cambia, no se dialoga con los asesinos. Y hay que convocar a los hombres dignos, conscientes y valientes hay miles en nuestra patria. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos. El día de mañana retornamos en Todo Cambia Noticias. Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas noches en Europa.